La conferencia que hoy vamos a eh, propiciar aquí va de algo complejo, porque es profundo, y que tiene que ver con la naturaleza del hombre. Eh, se ha titulado como instrumentos del alma. Evidentemente, evidentemente, instrumentos que forman parte de la naturaleza del alma o instrumentos que son utilizados por el alma humana, ...que no forman parte de la naturaleza del alma, como por ejemplo, eso que vemos ahí, el cerebro. El cerebro es un elemento biológico, es una masa de kilo y medio aproximadamente de materia... Está formada por neuronas, que son las células cerebrales, y evidentemente eh, no pertenece a la naturaleza del alma. Es un instrumento de nuestro cuerpo biológico que permite al alma, al espíritu, manifestarse en una dimensión física, como la que estamos aquí. Si nosotros no tuviéramos un cuerpo biológico, no podríamos manifestarnos en esta dimensión física. Necesitamos un equipamiento, un vehículo, que es el cuerpo físico, el cuerpo biológico, y dentro del cuerpo biológico el sistema que organiza, no solamente eh, el inductor de todo, de todo el sistema nervioso, pero el sistema que organiza eh, este tema es precisamente el cerebro. Bueno, para poder hacer un rápido, una rápida evolución de lo que es el hombre, lo que se ha entendido por el hombre, vamos a explicar una pequeña trayectoria histórica de la evolución del pensamiento respecto a lo que es el hombre o ha sido considerado el hombre a lo largo de la, de la historia de la humanidad. Vamos a poner cuatro ejemplos. El primero de ellos es el de los griegos. Platón, que sin duda alguna es el mayor y más grande filósofo de todos los tiempos, junto con su maestro Sócrates y su posterior discípulo Aristóteles, Platón... ...mantenía una concepción de la naturaleza del hombre dualista. ¿Qué quiere decir dualista? De dos componentes, cuerpo físico y alma. Cuando el alma, decía Platón, cuando el alma se desprende del cuerpo, el cuerpo muere. Porque el alma vitaliza al cuerpo. El alma es la que da la vida al cuerpo. Esa era la concepción dualista platónica. Cuando avanzan los tiempos, por ir rápido, llegamos al siglo XVII, principios del siglo XVII, y aparece este señor, René Descartes. René Descartes no es ni más ni menos que el padre del racionalismo filosófico. Él era matemático, era físico, era un científico, pero aparte era un filósofo. Y él consideraba al universo como una gran máquina, como un gran eh, aparato que había sido creado por Dios y que Dios puso a funcionar. Y al mismo tiempo consideraba al hombre también como una máquina, pero con una diferencia. El hombre poseía una mente, una mente inmaterial. Y él, bajo su concepto racional, filosófico y científico, comenzó por dudar de todo lo que existía a su alrededor y de todo lo que existía en su interior. Es decir, dudaba de su, de su realidad personal de su realidad en el mundo, de la realidad de todo lo que le rodeaba, de las percepciones sensoriales, emocionales y cognitivas que él tenía, es decir, lo que razonamos, sentimos, vemos, tocamos, etcétera, etcétera. Y llegó a una conclusión, de lo único de lo que no puedo dudar es de que yo soy un ser pensante. Yo pienso, pero no solo pienso, puedo pensar acerca de mis pensamientos, puedo reflexionar qué es esto que viene en mi cabeza, puesto que esta es la única certeza que yo tengo, decía Descartes, pienso, luego existo, sum, que era la frase famosa de Descartes, sum. a raíz de ahí Descartes propuso o nació lo que luego ha llegado hasta nuestros días el pensamiento mecanicista. El universo es un gran mecanismo creado por Dios. Los hombres somos máquinas, pero tenemos un alma inmaterial, que es nuestro propio yo, nuestro propio ser, por eso existimos fuera de la materia, existimos fuera de la materia y al mismo tiempo como digámoslo así integrante de un universo mecánico, mecánico, por ejemplo, los animales no tienen alma, decía Descartes, y son simples máquinas. Evidentemente, estos son conceptos que han sido superados, pero tenemos que ponernos en la época en la que todo esto se estaba eh, digamos, sustanciando. Ese es el pensamiento mecanicista de Descartes. Y ahora vamos a otro momento importante de la historia de la humanidad en cuanto a la naturaleza del hombre, la aparición de la evolución de Charles Darwin. No sé si ustedes saben que Darwin era... Eh, miembro de una familia acomodada. Su padre era un naturalista también, como lo fue él. Y Darwin era profundamente religioso. Darwin estudió teología y tenía una concepción de Dios importante. Precisamente por eso, cuando él, después de sus observaciones, llega a la conclusión del de, eh, origen de las especies y va plasmando su teoría de la evolución... ...y de la selección natural, él se da cuenta de la gran problemática que esa concepción del hombre va a tener a nivel de pensamiento y a nivel universal. Se da cuenta de que hasta ese momento, siglo XIX, la religión había influido tanto en el pensamiento humano... ...que había condicionado precisamente la manera de entender el hombre, el universo y la vida y que a partir de ese momento ya no se iba a considerar como el origen del hombre a Adán y a Eva, sino que se iba a considerar como el origen del hombre a un ancestro común del ser humano, un simio, que no se sabía de dónde procedía, pero que indudablemente, a nivel de su teoría biológica de observación, ¿eh? evidentemente, él plasmaba de esa forma. Cambió, esto supuso un cambio de paradigma total dentro del pensamiento de lo que era el hombre y, lógicamente, supuso una crisis terrible en el sistema del pensamiento acerca de la naturaleza del hombre. Tanto es así que las religiones de la época eh, lo tomaron muy mal. Eh. Pero, claro, él estaba intentando plasmar lo que él había descubierto, que existe un proceso de evolución de crecimiento, de desarrollo, de mutación que hace que las especies biológicas vivas vayan a través de distintos y sucesivos procesos, vayan seleccionándose y vaya superviviendo siempre la especie dominante, la más fuerte, con el fin de fortalecer, mejorar lo que es la raza o la especie en sí. Bien. Eh, por último, me gusta sacar aquí a Alan Kardec. Porque la concepción del espiritismo de Allan Kardec, bueno, me imagino que ustedes saben, porque esto es un congreso espírita, que Allan Kardec era un pedagogo excelente, un políglota también excelente, un investigador fantástico y que tenía una concepción científica de los procesos que se vislumbran en la realidad. De hecho, él cuando llega al tema del espiritismo, llega a través de unos fenómenos y se propone seriamente investigar qué es eso que está ocurriendo, que su razón le dice que es imposible que ocurra. ¿Eh? Bueno, pues Kardec, a través de la enseñanza que los espíritus le transmiten porque él codifica toda la información de más de mil medium en todo el mundo en aquella época a la hora de elaborar una serie de preguntas que tenían que ver con una filosofía propia que los espíritus transmitieron a través de todos esos medios pues, pues a la hora de eh, que elaboró esa codificación y en ella encontraba completamente el lo que es espiritismo y en encontraba precisamente la definición exacta de lo que es el hombre para... El espiritismo carteriano, el, es el hombre el... consta de dos no naturalezas, o, o participa de dos no naturalezas. Una naturaleza, naturaleza de un animal, que es, es el, el cuerpo biológico procedente de la evolución de la evolución de las esas especies, especies y una naturaleza, una naturaleza espiritual, que es su, que es su alma, alma, y, y que, que pertenece lógicamente o, o participa del mundo del Espíritu. Es, es un alma inmortal, que es preexistente pre al nacimiento. Y sobrevivir después de la muerte. Esa es la concepción integral de Cardell en esas dos naturalezas, dividida en tres aspectos. Anteriormente hemos visto el dualismo, cuerpo y alma. El mecanicismo, cuerpo y alma. El evolucionismo, cuerpo sin alma, porque Darwin no pensaba hacer una religión, perdón, no pensaba establecer una filosofía espiritual, sino simplemente contemplar unos hechos, una observación de unos hechos, de una evolución de las especies y elaborar una teoría sobre el mecanismo de la evolución, no sobre el origen de la misma, porque todavía hoy no sabemos el origen de la vida en este planeta. Todavía hoy, en el pleno siglo XXI, lo único que tenemos son hipótesis. No tenemos certezas ni evidencias ni del origen del hombre, ni del origen de la vida, ni del origen de la conciencia. Ningún científico serio, ningún científico serio se atreve a afirmar ninguna de estas tres cosas al 100%. Bueno, la trilogía de ese ser integral que participa de esas dos naturalezas, la animal y la espiritual, es un alma inmortal un cuerpo físico, biológico, y un cuerpo intermedio, un cuerpo intermedio que Kardec denominó periespíritu, que es un doble del cuerpo físico y que es el que permite la conexión entre el cuerpo físico y el, y el alma. ¿Eh? Entonces, cuando la persona tiene un cuerpo físico y está encarnada, hablamos de alma, periespíritu y cuerpo. Cuando la persona fallece y se marcha, el alma, el alma no se marcha sola, se marcha con el periespíritu, porque es un cuerpo semimaterial, se marcha con el espíritu. Y es, esa fusión entre alma y periespíritu es lo que Kardec denomina espíritu. Todo eso lo tienen ustedes en el libro de qué es el espiritismo y en el libro de los espíritus también detallado. Entonces, es muy importante que tengamos esta concepción para que sepamos un poquito cómo va la cosa. Así, podíamos mencionar más ejemplos, pero son realmente estos los que he querido poner para que veamos un poquito la concepción de, del tema. Eh, he dicho al principio que estos tres instrumentos, dos de ellos son propios de la naturaleza trascendente del hombre y uno de ellos es material. El elemento material es el cerebro, evidentemente. No es un instrumento del alma en cuanto que sea naturaleza del alma. Eh, naturaleza del cuerpo biológico, evidentemente. Entonces, el cerebro es el gran receptor modificable del cuerpo. Se creía hasta hace pocos años, hasta hace pocas décadas, y aquí en la sala creo que hay especialistas que pueden eh, confirmar esto, se creía hasta hace poco que las neuronas cerebrales, que son las células del cerebro, tenemos 100.000 millones de neuronas, y cada una de esas neuronas tiene 10.000 millones de conexiones entre otras neuronas que hay en el cerebro, los números estadísticamente se disparan, pues se creía hasta hace poco que las neuronas cerebrales cuando morían desaparecían. Bueno, pero recientes investigaciones de los neurólogos han llegado a algo que se llama plasticidad cerebral o plasticidad neuronal, en la que dice que las neuronas envejecen, pierden vitalidad, pero no mueren. ...quedan en una especie de estado aletargado y que pueden en un momento determinado regenerarse. Investigaciones recientes en Estados Unidos demuestran, por ejemplo, las del doctor Richard Davidson... Eh, ...que eh, las neuronas pueden ser revitalizadas, pueden ser activadas de nuevo... ...cuando ya se creía que estaban en un proceso de muerte. ¿Eh? Hay ejemplos notables y sobre todo hay evidencias notables. Por ejemplo, una evidencia muy clara es la de un neurocirujano... Seguramente ustedes habrán oído hablar de él. Él escribió un libro eh, llamado La Prueba del Cielo. Este señor era un neurocirujano de Harvard llamado Evan Alexander que sufrió un, una, digámoslo así, una infección bacteriana en su cerebro y su cerebro quedó completamente fundido. Quedó en estado de coma por ocho días y las neuronas estaban prácticamente muertas. No existía eh, registro electroencefálico. Sin embargo, a los ocho días, este señor se recuperó y volvió a la vida milagrosamente. No milagrosamente, simplemente es que las neuronas, la persona recuperó la conciencia y automáticamente los compañeros doctores que estaban con él le preguntaron «pero tú tendrías que estar muerto». Y dice «bueno, pues estoy aquí vivo». ¿no?». Entonces, él se recuperó y explicó en un libro no solo la experiencia que había padecido, sino sobre todo lo más importante, qué es lo que sintió cuando estaba en ese momento inconsciente durante esos ocho, ocho días. Se suponía, o se supone, que si el cerebro es donde reside la mente y donde reside la conciencia, si el cerebro deja de funcionar, no debe de existir ni mente ni conciencia. Pero, curiosamente, este señor explicó que durante todo esos, ese tiempo tuvo una serie de experiencias y fue consciente de una serie de hechos que luego reflejó en el libro. ¿De dónde apareció esa conciencia? ¿De dónde apareció esa mente? Si se supone, como dice la ciencia, mecanicista, materialista, que el cerebro es donde reside la conciencia y donde reside la mente. En fin, eh, el cerebro es un órgano que puede ser modificable. Se dan determinadas investigaciones en las cuales, a través de procesos de eh, meditación y de eh, trabajo mental, se pueden incluso modificar las estructuras cerebrales. Hay determinadas investigaciones realizadas en Harvard y otras universidades norteamericanas en las cuales nos dicen que ese cerebro dividido, el split brain que ellos llaman, eh, en el cual la parte derecha del cerebro reúne una serie de características y la parte izquierda reúne otras distintas, unas tienen que ver con la intuición, la creatividad, la belleza, la sensación del bien y tal, y otras tienen que ver con lo que es el lenguaje racional, lo que es la cognición, lo que es la racionalización. Todas estas serie de, de investigaciones que se realizan demuestran de que nuestro cerebro es un auténtico receptor perfecto de una serie de señales, como un aparato de radio, un aparato de radio que va conectando determinadas ondas, como una televisión que recibe las ondas que luego el aparato traduce en imágenes, las imágenes que vemos, y en sonido. Así actúa el cerebro, respecto a la mente, respecto a la conciencia y respecto al alma. El cerebro siempre al servicio de la mente. Bueno... No puedo entretenerme aquí porque esto eh, nos llevaría muchísimo tiempo, pero simplemente decirles que ya los, los investigadores tienen un proyecto que quieren terminar en 2023, que es cartografiar todo el mapa neuronal, neuronal del cerebro para poder saber cómo funcionan las neuronas. Lo van a tener difícil. Podrán saber cuáles son algunas... ...o muchas de las funciones que realizan las neuronas... ...pero no de dónde procede el origen de esa función... ...una cosa es la función y otra cosa es el origen de la función. Bueno, como hemos comentado... ...es un órgano que produce energía mental... ...que pesa kilo y medio... ...y que es también un reductor de vibraciones... ...reductor de vibraciones de qué... ...pues es un reductor de vibraciones... ...de lo que es la parte trascendente... ...el espíritu o el alma porque al estar, cuando vamos a reencarnar, sabemos por los conocimientos que nos da la doctrina espírita, que el espíritu reduce vibratoriamente su peri-espíritu para adaptarse al nuevo niño, para poder conformar en el vientre de la madre junto al feto lo que serán las características psicológicas, físicas y biológicas del nuevo ser que va a nacer y que el espíritu trae consigo, evidentemente. Reduce vibraciones, porque si no, sería imposible eh, esa, encarna esa encarnación. Bueno, eh, es un órgano, ya digo, que rige todo el sistema nervioso del ser humano y a través de él podemos encontrar muchas cosas. Eh, el cerebro, como he comentado antes, el perispíritu es un doble exacto del cuerpo físico. Hay una parte del perispíritu que tiene que ver con la mente, que es la parte mental del periespíritu, que viene del espíritu. tiene Y esa, esa parte es la que coincide o se configura, digámoslo así, actuando directamente, eh, directamente en el cerebro. Imaginemos este el cerebro, imaginemos que ese señor que está dominando el cerebro como si fuera un caballo, eh, es la mente. La mente domina el cerebro. ¿Y cómo lo hace? A través del periespíritu que hemos comentado. ¿eh? El periespíritu espíritu ese doble, ¿eh? donde se residen una serie de energías y que no podemos... Es el centro espiritual, periespiritual de la mente, el que se representa ahí. ¿eh? Y es donde, en ese centro espiritual de la mente, donde se elabora el pensamiento y a través del de peri-espíritu, de esa parte, llega al cerebro y el cerebro tiene sus pensamientos, tiene sus emociones, tiene sus percepciones. Las energías mentales y psíquicas que, evidentemente, cuando nosotros pensamos, el pensamiento es una energía, cuando nosotros nos emocionamos o tenemos una emoción, un sentimiento, eso es una energía. Cuando nosotros actuamos, liberamos y recibimos energía. Todo eso no se pierde, todo eso queda configurado en nuestro eh, inconsciente, como vemos ahí, ¿eh? y eso se va depositando y esas... Eso produce una serie de energías mentales y psíquicas, como veremos a continuación, veremos a continuación cuando hablemos de la conciencia, y a partir de ahí es cómo trabaja nuestra parte psíquica. Es importante que sepamos que como el cerebro no es el espíritu, ni es el que piensa, ni es el que siente, como vemos aquí... Los valores superiores o inferiores, las inteligencias, los sentimientos, no se encuentran en las neuronas, sino que se encuentran en el ser espiritual inmortal, en el alma humana, que es la que organiza, dirige y, en el último término, distribuye todo este tipo de cosas. Vamos a la mente. Según, los, según el pensamiento materialista, científico materialista, la mente... Según nos dice también el doctor Antonio Damasio, que es uno de los principales neurólogos eh, en Estados Unidos, eh, respecto a esto, un doctor ateo, evidentemente, no, no, no agnóstico, mejor dicho. Eh, él nos dice que la hipótesis de que es la mente es un producto evolutivo de la materia inerte, es decir, la mente está en el cerebro, procede del cerebro, pero nadie la ha visto. Resulta que la mente ahora es inmaterial pero nadie la controla, nadie la puede medir, nadie la puede catalogar. La mente ni está en el cerebro ni está fuera de él, está dentro y fuera. ¿Eh? Para nosotros los espiritistas sabemos que un concepto espiritual de la mente podría ser la manifestación del principio inteligente, porque Kardec dejó claramente especificado que el espíritu es el principio inteligente. Y entonces, cuando se piensa, cuando pensamos, estamos manifestando la inteligencia que tenemos. Entonces, para, para los espiritistas es una manifestación del principio inteligente. ¿eh? Es también, como vemos ahí, un instrumento psíquico al servicio de la conciencia. Porque, como hemos dicho antes y veremos a continuación, todo lo que pensamos, sentimos, nos emocionamos, percibimos con nuestros sentidos físicos, con los que no son físicos, que también los tenemos. Todas esas series de cosas quedan grabadas en nuestro inconsciente y en un momento determinado, cuando el espíritu lo necesita, afloran. Hay determinadas, determinadas evidencias científicas, como por ejemplo la de esa ciencia dentro de la medicina que le llama psiconeuroinmunología, que trata precisamente de eh, aquellos problemas mentales o emocionales que son capaces de ser somatizados en el cuerpo físico y llegan a producir enfermedades. Entonces, tratando una mente, tratando una serie de procesos mentales adecuados y emocionales adecuados, la persona puede mejorar, puede sanar. ¿eh? ...y se refleja en el cuerpo. Es muy importante nuestra mente porque en función de cómo pensamos... ...cómo funciona nuestra mente, nuestro cuerpo físico tiene un mayor o menor estado de salud y de bienestar. ¿Eh? Como vemos aquí, pensamientos, emociones y tal, cada célula de nuestro cuerpo reacciona a lo que dice nuestra mente... La negatividad, está demostrado científicamente, una persona que tenga pensamientos negativos, pensamientos destructivos, pensamientos pesimistas, una persona propensa a la depresión, tiene problemas en el sistema inmunológico. Hay una relación directa entre lo que pensamos, sentimos y el funcionamiento de nuestro organismo. Físico. Porque, como hemos comentado, eso viene del periespíritu. Y el periespíritu está perfectamente imbricado desde el momento del nacimiento. Es un doble, es una copia de nuestro cuerpo físico. Si nuestro cuerpo energético, que es el periespíritu, está vibrando en sintonía negativa, generando energías deletéreas, mórbidas, que afectan incluso directamente a las células, ¿eh? pues lógicamente se generan toxinas y, digámoslo así, determinados envenenamientos a nivel celular que crean distorsiones y empiezan a aparecer enfermedades de todo tipo. ¿Eh? Esto que le estoy diciendo yo no es que yo me lo invente, es que está demostrado ya. O sea, es una cosa que, que está demostrada. Bueno, Davidson también explica en algunos de sus libros de que la mente puede modificar el cerebro. ¿Cómo es posible? Si la mente es inmaterial, pues sí, puede modificar el cerebro con determinados ejercicios que llegan incluso a modificar, según dice él, yo no lo sé, hasta la estructura propia del ADN, de la célula neuronal. ¿Eh? Entonces, estamos hablando de conceptos ya un poco, digamos, importantes en cuanto a que sepamos lo que somos. Bueno, por ir más rápido porque se nos agota el tiempo. La relación entre mente y pensamiento. Muchas veces nosotros pensamos que somos nuestros pensamientos. Cuando nosotros recibimos, según nos dicen los psicólogos evolutivos hoy en día, del orden de 60.000 pensamientos diarios. 60.000 pensamientos diarios, de los cuales en un 80% no somos conscientes. Pasan por nuestra mente y no somos conscientes de ellos. Pero muchos de ellos sí somos conscientes. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Que creemos que esos pensamientos son nuestros. Y no, no siempre son nuestros. Los nuestros son los nuestros y hay otros, como somos un receptor de radio, como he dicho antes, que en el momento en que sintonizamos determinadas frecuencias, somos capaces de captar, como la radio y la televisión, esas ondas que, van en la, que vibran en la misma frecuencia de nuestro pensamiento. Y entonces los pensamientos se afinizan, se sintonizan, como ocurre con estos aparatos. ¿Vale? Entonces, un ejemplo para que veamos la relación entre la mente y, la, y los pensamientos es el ejemplo del tren y la estación. La mente sería la estación y los pensamientos los trenes. Cuando uno está en una estación, los trenes tienen distintas direcciones, distintos rumbos. Hay trenes que parten de esa estación. Esos son nuestros propios pensamientos, parten de nosotros. Hay trenes que llegan a la estación. No son nuestros. Vienen a nosotros, pasan por delante de nuestra mente y continúan. Hay trenes que llegan a la estación y se quedan. Porque nosotros decimos, como dueños de la estación o dueños de la mente, este pensamiento me gusta, sintoniza con lo que yo quiero, con lo que yo pienso, con lo que yo soy. Quédate aquí. Y el pensamiento se queda, el tren se queda. Si ese pensamiento es malo, si ese tren es malo, el bucle en el que entramos es precisamente el que nos hace luego llevar a enfermar nuestra propia mente. ¿Eh? Explico esto, me gustaría dar más detalles al respecto, pero el tiempo es corto y no podemos. Creo que ha quedado un poquito comprendido, ¿no? Lo que es la mente, la mente somos nosotros, y lo que son los pensamientos que vienen, los nuestros, los que vienen de fuera, etcétera, etcétera. Los espíritus, cuando comunican a través de las mediunidades, utilizan un mecanismo similar. El medium es también ese intermediario entre el plano espiritual y el plano físico. ¿A través de dónde? ¿A través de cómo? A través del perispíritu. Es el perispíritu del medium y el perispíritu del que comunica los que entran en simbiosis, en simbiosis molecular para poder permitir la manifestación mediúnica. Bueno, así pues, ahora vamos a explicar un poquito. Bueno, antes de entrar de dónde procede la mente, antes de entrar de dónde procede la mente, me gustaría decir una cosa simplemente. En la vida, por lo que hemos comentado al principio de todo, en la vida, no somos conscientes de la importancia que tienen nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos son importantísimos, porque así como pensamos, así actuamos. Eh, uno de los más grandes filósofos y digamos sin matemáticos, también de la humanidad, del tiempo de Descartes, fue Pascal, Blaise Pascal. Blaise Pascal decía una frase lapidaria. Si no actúas como piensas, terminarás pensando como actúas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo un concepto de vida X y yo quiero dirigir mi vida por este camino, mi manera de entender la vida, mi conciencia mi conciencia interior me dice que yo tengo que hacer esto, pero no lo hago, y empiezo a pensar de forma contraria a como actúo, pues terminaré actuando de forma contraria a como creo que debo de actuar, porque estoy pensando de otra manera. ¿Eh? Bueno, ¿de dónde procede la mente? Pues evidentemente, ¿eh? si hacemos casa a un, a un filósofo tan importante como el doctor Gackett, pues procede de Dios, un ser superior, que es una mente superior, que no está limitado por algo que nosotros sí estamos limitados, que es el espacio-tiempo, esa dimensión espacio-tiempo, que es una cuarta dimensión, que el señor Einstein descubrió, no está limitado por ello y, por lo tanto, ¿eh? él no tiene, eh, digámoslo así, esas limitaciones que nosotros tenemos de espacio, tiempo, ubicación y evolución. El concepto espírita de Dios, como todos sabemos, o como muchos sabemos, es superior y es más trascendente que el de otras filosofías espiritualistas. Porque Kardec, en la pregunta número uno del libro de los espíritus, pregunta no quién es Dios, sino qué es Dios. El concepto antropomórfico que todas las religiones y filosofías habían tenido de que Dios era un señor con las características humanas, al cual nosotros le trasladábamos nuestros defectos, nuestras virtudes, lo veíamos como nosotros somos. Y Dios no tiene por qué ser como nosotros somos. Nosotros somos como Dios como dice Kardec, mejor dicho, como le dijeron los espíritus a Kardec, porque la respuesta a esa pregunta, ¿qué es Dios?, es la que dieron los espíritus, la inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas. Inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas. Es un ser inmaterial que, lógicamente, ha creado el universo, que está fuera de las dimensiones del espacio y el tiempo y que, evidentemente, dirige los procesos de este universo en el cual los hombres somos a imagen y semejanza de él en cuanto al sentido espiritual, no material. Somos espíritus encarnados como Dios es espíritu. Él nos crea, según su naturaleza, con todos los atributos a desarrollar para el día de mañana y conseguir realmente la perfección y la felicidad a la que todos estamos destinados a través de ese proceso evolutivo. En fin, esta es la pregunta y la respuesta que dieron los espíritus a Cardé cuando él preguntó precisamente: ¿qué, no quién, qué es Dios? Coincide perfectamente con lo que hemos visto anteriormente. ¿Eh? Bueno, hace 5.000 años, hace 5.000 años, había un señor en el antiguo Egipto que se llamaba Megisto que decía eso. Todo en mente. El universo es mental. Y han tenido que pasar 5.000 años para que llegue a, mi, a, mitad del, a mitad del siglo pasado un físico llamado Ernst Schrödinger, premio Nobel, que empieza a hablarnos de que las partículas elementales de la materia están todas interconectadas. Todo en el universo está interconectado. Pero no solamente Schrödinger. Llega otro físico famosísimo llamado Fridio Capra y habla exactamente de lo mismo. Llega un tal Goswami, otro físico famoso, y habla de lo mismo. Y resulta que el espiritismo, eso ya lo dice, en el siglo XIX. En el libro de los espíritus podemos encontrar, precisamente, de que hay una solidaridad universal, una interconexión universal ¿eh? de todo lo que existe, de todo el universo. Hay una solidaridad. Y... Esto que dijo mestre Mejisto y que ahora está demostrando la ciencia, ya no solamente la física, sino la psicología, con Jung y su inconsciente colectivo, que no es otra cosa que una memoria universal, la biología, con Sheldrake y sus campos morfogenéticos o resonancia mórfica, que habla que existe una memoria que viene desde los orígenes de los organismos vivos cuando empezaron a surgir en la Tierra y que esa memoria va afectando a las diferentes especies durante toda la evolución, durante todo el proceso evolutivo, es una realidad. Existe realmente una memoria cósmica porque es precisamente una de las características de la mente cósmica universal, de la mente de Dios. Entonces, como vemos ahí, el inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung nos habla de eso. La resonancia mórfica de Rupert Sheldrake, un biólogo famosísimo, un genetista extraordinario y un científico de primer nivel, nos habla de eso en cuanto a la evolución de las especies. El orden implícito de David Bohm, David Bohm es otro físico importante en el que habla, que dice que la realidad subyacente, la micro, el microcosmos de las partículas elementales que forman los átomos, están todos interconectados. Y tienen memoria. Y nosotros somos también átomos. Estamos formados de átomos y estamos formados de partículas. Todo está conectado en el universo. Como decía ¿quién? Hace cinco mil años Hermes Trimegisto. Y como el espiritismo ratifica. ¿Cómo podemos conectar con otras mentes? Pues ¿quién fueron los primeros que hablaron de conexión mental, de telepatía? ¿Fue la parapsicología, como ha dicho Joaquín? No. ¿Fue la metapsíquica? No. ...fue el espiritismo de Kardec... ...el que habló de la posibilidad... ...de que el espíritu humano... ...conecte con las mentes de otros espíritus... ...el que habló de la posibilidad de la emancipación del alma... ...durante el sueño... ...cuando nos desplazamos y contactamos con otros espíritus... ...cuando realmente recibimos impresiones y conexiones con otros espíritus... ...y la mediunidad, etcétera, etcétera... ...conexión con otras mentes... ...por semejanza, sintonía y frecuencia... ...y también conexión con la mente divina... Hemos oído hablar de inspiración, ¿no? ¿Qué es lo que sienten ustedes cuando escuchan el Aleluya de Händel? No les he dicho lo que piensan, le he dicho lo que sienten. ¿Qué es lo que sienten ustedes cuando ven la Capilla Sistina? Lo que sienten. ¿Son capaces ustedes de emocionarse ante una obra de arte, ante una belleza, ante algo realmente de dimensión universal? ¿Ustedes creen? Que eso no forma parte de un momento de inspiración y de conexión con el pensamiento cósmico... ...con el pensamiento divino. Por supuesto que sí. Han existido personas en esta tierra, y seguirán existiendo, que en algún momento de su vida... ...han tenido una percepción excepcional y han captado lo que es el pensamiento de más elevado. Y lo han plasmado en sus obras, en la literatura en la música, en el arte, y cuando uno ve esas obras, solo queda emocionarse, solo queda admirar la belleza de Dios, la grandeza de este universo perfecto, inmutable. Bueno, continuemos. El último apartado ya, el de la conciencia. La ciencia va muy perdida con esto, la ciencia va muy perdida. ...no saben cuál es el origen de la conciencia... ...qué es lo que hacen cuando no lo saben... ...como no quieren ni pretenden admitir... ...que hay una realidad trascendente... ...que es la que crea el universo... ...pues entonces buscan hipótesis alternativas... ...¿cuál es una de las hipótesis alternativas que buscan? ...pues dicen que... ...es producto del azar... ...producto de la mente... ...conforme va desarrollándose la mente aparece la conciencia... ...y o de los genes ciegos... ...o de unos algoritmos que funcionan de aquella manera... Y que, evidentemente, eh, nos condicionan a todos. Pero, claro, se deja lo más importante. ¿Y la experiencia subjetiva de la persona? ¿Las personas sentimos? ¿Las personas pensamos? ¿Las personas lloramos? ¿Las personas nos emocionamos? ¿Eso dónde queda? Eso lo hacen unos algoritmos ciegos. El pensamiento materialista hoy está en retirada es una auténtica falacia. Muy sencillo, porque para ellos todo es materia, y encima la materia es inconsciente. Y yo pregunto, ¿cómo un científico que sabe que su cerebro es materia y además inconsciente, y que se guía por unos algoritmos que él no controla, o por unos genes ciegos que no tienen propósito ni sentido, es capaz de confiar en su propio cerebro y en sus propias investigaciones? Cuando no es él el que la dirige conscientemente sino esos genes ciegos que están determinando su investigación y su experiencia el materialismo está en franco retroceso, se inventan digámoslo así, teorías para justificar y no querer admitir que existe una mente superior trascendente que llamamos Dios, que es la que ha creado este universo, una de ellas es el famoso pansiquismo, que no es otra cosa que retomar el antiguo, el antiguo vitalismo, ahora hablaremos de ello un segundo, el eh, pasiquismo viene es una palabra griega que significa todo es alma, todo eh, tiene vida, es decir, considerar el universo como que tiene una, eh, digámoslo así, percepción, desde el principio de los primeros elementos, tiene vida. Es decir, la materia inorgánica, aunque no tenga vida, tiene un principio energético que luego va a ir desarrollándose en una conciencia. Es decir, están admitiendo un principio energético en la materia que no saben ni de dónde procede y se niegan a admitir un principio espiritual creado por una mente superior con un propósito y un sentido que sí existe y sí tiene y sí se explica, todo por no tener... Que dar su brazo a torcer en cuanto a que existe una mente por encima de ellos y existe un Dios que a todos lo ha organizado todo. Bueno, la conciencia, según esto es según los. El iceberg de la conciencia, eso es según los, el parámetro que utilizan los psicólogos. Como vemos ahí, fijaros la parte consciente de nuestro psiquismo. Es decir, la mayoría, el 80% de nuestra estructura psicológica. Es subconsciente o inconsciente. No actuamos de forma inconsciente durante la vida, todos los días, millones de veces. Las veces que somos conscientes son las mínimas. Cuando conducimos un coche y vamos hablando con otra persona, estamos prestando nuestra atención a la conversación. ¿Quién conduce el coche? ...la mecánica, el automatismo que nuestra conciencia ha creado... ...porque anteriormente lo aprendimos y a continuación lo hemos ido ejercitando. Es un automatismo de un aprendizaje inicial que sí, la primera vez prestamos nuestra atención. Y en esos momentos sí éramos conscientes. Pero las veces posteriores es el automatismo de qué? De nuestro inconsciente el que hace aflorar ese mecanismo... ...para que nosotros podamos conducir el coche prestando atención, razonando una serie de conversación que tenemos con los compañeros del lado. ¿Eh? Entonces, una explicación de la conciencia, que ¿eh? no tiene por qué ser exacta, es la fuerza más poderosa del espíritu... ...que administra, organiza y acumula todas las energías psíquicas depositadas en la mente... Lo que hemos comentado antes, sensaciones, pensamientos, intuiciones, todo eso se va guardando en el espíritu, vida tras vida, reencarnación tras reencarnación, en un momento determinado, cuando hay algo que activa ese recuerdo, esa memoria que viene con nosotros en nuestro espíritu inmortal, aflora y se manifiesta. Bueno, uno de los grandes investigadores de la conciencia, Peter Russell, un físico y además un psicólogo bastante Dice que la conciencia es lo que va a permitir el estudio de la conciencia. A los científicos mecanicistas, ¿eh? los espiritistas, no tenemos problemas con eso. Nosotros ya sabemos lo que es la conciencia y lo que es la mente. Pero a los investigadores mecanicistas la conciencia va a ser el puente entre la ciencia y el espíritu. Los científicos van a llegar a la demostración fehaciente de la realidad del espíritu inmortal a través del estudio de la conciencia. No les queda otra. No tienen salida. Rápidamente, vamos a distinguir lo que es la conciencia de lo que son los niveles de la conciencia y los estados de conciencia. Los niveles de conciencia son aquello que todos tenemos. Cuando decimos una persona es realmente... Una persona que se dedica... Vemos personas en la vida que no tienen ningún tipo de, de vida interior. Solamente dedican su vida a comer, reproducirse ¿eh? y eh, supervivir. Igual que los animales. Esas personas que actúan así... Tienen la conciencia dormida, son durmientes. Hacen una vida horizontal, solamente para satisfacer sus sensaciones y percepciones. No quiere decir que sea malo, no estoy catalogando moralmente a esas personas, simplemente estoy diciendo la actitud que esas personas tienen. Esas son las personas con conciencia dormida. Luego hay un segundo tipo de personas que son las personas con momentos de conciencia en los cuales algunos de nosotros nos podemos encontrar. Sabemos que somos algo más que una materia, que no estamos aquí en el mundo para comer, reproducirnos y supervivir, sino que tenemos un sentido y un propósito en nuestra vida y queremos llevarlo a cabo. Esas personas tenemos, digámoslo así, eh, momentos de conciencia, de lucidez y queremos avanzar, queremos progresar, queremos realizarnos en la vida, queremos encontrar aquello que hemos venido a realizar. Un tercer nivel es el de la conciencia despierta, el autocontrol, la persona que ya sabe qué viene a hacer aquí, qué está haciendo aquí y empieza a ejecutarlo con un auténtico dominio de sí mismo. Ya se controla, ya sabe que su espíritu, su alma trascendente e inmortal es la que debe dirigir su vida y no las sensaciones de su cuerpo. Entonces, esa persona sabe realiza su introspección, tiene sus conocimientos e intenta encontrar, a través, por ejemplo, del espiritismo o de otras filosofías o religiones que puedan existir, un camino que le ayude a realizarse en la vida, pero ya mediante su propio esfuerzo. Y, por último, tenemos la conciencia trascendental. Muy pocas personas han llegado en la Tierra a tener esa plenitud, esa conciencia trascendental. Estamos hablando de esas personas que todos ustedes conocen, que han sido ejemplo. ...precisamente en sus vidas... ...de tener una conciencia despierta... ...Francisco de Asís... Eh, ...Jesús de Nazaret... ...espíritus que han reencarnado en la Tierra... ...con una, un Buda, por ejemplo... ...espíritus que han reencarnado en la Tierra... ...se han iluminado... ¿eh? ...y traían interiormente esa cuestión... ...y lógicamente han alcanzado... ...esa conciencia trascendental... ¿eh? ...bueno... ...bien... Pasemos ya al final, porque creo que ya quedará poco tiempo. estados de conciencia. Las personas confundimos también los estados de conciencia. No dicen ¿es que estado de no hay que confundir los estados cerebrales, con los estados mentales y los estados de conciencia. Son tres cosas distintas. están todos relacionados porque el cerebro, el cerebro, es el que los, digámoslo así nos los hace nos lo hace, nos los transmite, los podemos, los podemos están conectados pero cada uno responde por su origen. Por ejemplo, un estado mental puede ser una patología, una patología mental, una enfermedad, por ejemplo, la esquizofrenia. La esquizofrenia puede ser considerado un estado mental perturbado. ¿eh? Es un estado de la mente. La mente está perturbada por cuestiones que no vamos a entrar ahora aquí. Un estado cerebral es, por ejemplo, cuando yo subo un, tra un traumatismo craneal porque me caigo aquí y mi cerebro queda deteriorado por el golpe, mi cerebro ya no funciona bien. ¿Quiere decir eso que mi espíritu no funciona bien? No, no, mi, funciona, mi, mi espíritu funciona perfectamente. Es como si yo le doy un golpe al televisor y se rompe algún transistor de lo que lleva dentro. Ya no sintoniza bien la frecuencia. El aparato no sintoniza bien la frecuencia que le llega, pero el deterioro no está en las ondas, está en el aparato. ¿eh? Entonces, el cerebro con un traumatismo craniocefárico, o, por ejemplo, un Alzheimer, el Alzheimer, las neuronas van muriendo y se van deteriorando, evidentemente, es también un estado cerebral. Y los estados de conciencia son otro tipo de estados, ¿eh? el trance, el éxtasis, otra serie de cosas que la psicología ha estudiado mucho. Groff, el padre, uno de los padres de la psicología transpersonal, evidentemente, explicaba que no son estados alterados de conciencia, como la escuela tradicional del psicoanálisis nos estaba haciendo ver, desde Freud, sino que son estados de conciencia alterados. Es muy diferente la distinción. Y que esos estados alterados de conciencia son tan reales o más, tan reales o más, que la propia conciencia que nosotros tenemos cuando estamos conscientes en el cuerpo físico, ahora que estamos despiertos y no estamos durmiendo. Carl Gustav Jung, antes que Groff, denominaba esos estados estados luminosos del alma. Es decir, estados diferentes, que son reales, no son patologías mentales, son reales. Y esos son los estados a los que llegan en el trance, en el éxtasis y otra serie de cosas que llegan personas con, ese, con este tipo de experiencias. ¿Eh? El doctor Moreland, un doctor norteamericano, explica... Que todos estos estados, el estudio del cerebro, permite relacionar todos estos estados, por supuesto que sí, porque es el gran receptor, claro que sí, por supuesto, pero no nos dice nada acerca de lo que es la conciencia. El estudio de esos estados, evidentemente, nos permite analizar cada cosa lo que es, pero no nos dice qué es la conciencia. Él, rápidamente, él en una ocasión... Cuenta una anécdota, este doctor cuenta una anécdota, estaba en su casa realizando la oración de la noche con su familia y su hija de cinco años le dice, papá, eh, me estás diciendo que tenemos que pedirle a Dios, pero si yo viera a Dios tendría más fuerza y más alegría para pedirle porque lo estaría viendo. Dice, claro cariño, Dice: lo que ocurre es que tú ni puedes ver a Dios ni puedes ver a tu mamá. Como que no puedo ver a mi mamá? Si mi mamá está aquí al lado. Dice, no. Dice, ahora imagínate, cariño, que pudiéramos abrir el cerebro de la mamá y entrar en las neuronas, que son las células que conforman el cerebro de la mamá. ¿Dónde encontraríamos los sentimientos de la mamá? ¿En qué lugar del cerebro encontraríamos los sentimientos de la mamá? ¿En qué células cerebrales veríamos las intenciones de la mamá y las expectativas de la mamá? no podemos encontrarlas porque esas sensaciones, pensamientos, intuiciones, no están en las neuronas, no están en el cerebro de la mamá. Entonces, tú no conoces a tu mamá, lo que ocurre es que con Dios pasa una cosa diferente. A Dios tampoco lo podemos conocer, pero tu mamá puede estar dentro de un cuerpo físico y la puedes ver, la puedes tocar, la puedes amar, la puedes querer. pero a Dios, como es inmaterial, no lo podemos ver ni tocar ni amar. Podemos amar, pero no lo podemos ver ni tocar. Entonces, esa fue la explicación que él le dio a la hija en aquellos momentos, para que intentara comprender de qué la conciencia, las expectativas, las ilusiones, el sentido de la vida, las percepciones, los pensamientos, los sentimientos, pues son precisamente... Eh, todo esto no lo vamos a saltar porque quería llegar hasta el final. El final es este. ¿Dónde se encuentra la conciencia? La conciencia es la firma de Dios, la firma de Dios en nosotros, permitiendo nuestro rumbo al infinito. Descartes ya en el siglo XVII decía que Dios había esculpido en nosotros su firma. Y Kardec, en una pregunta, la 621 que hace a los espíritus, le dice ¿dónde está escrita la ley de Dios? Las normas, la ley natural, las normas que rigen el proceso evolutivo del espíritu. Que es la ley de Dios. ¿Dónde están escritas? En la conciencia. Y si nos retrotraemos un poquito más atrás, vemos que el reino de Dios está dentro de vosotros, dijo el maestro Jesús a sus discípulos. El reino de Dios está dentro de vosotros. Todo lo que vosotros, todo lo que yo hago, vosotros lo podéis hacer. Palabras del maestro a sus discípulos. Porque él sabía que lo que nace de carne, carne es, y lo que nace de espíritu, espíritu es. Nuestra mente, nuestra conciencia proceden evidentemente de esa mente superior, esa conciencia superior que es Dios y que realmente todavía no conocemos. Lo conocemos simplemente por sus efectos. No olvidemos una cosa, según todos los principios de las leyes de la física, de la química, etcétera. Todo efecto tiene una causa. A Dios lo podemos conocer por sus efectos. Él es la causa. Y nosotros somos personas que pensamos. Somos seres inteligentes. Todo efecto inteligente procede de una causa inteligente. Esa causa inteligente es Dios y nosotros somos ese efecto inteligente. Así pues, para concluir, estos tres instrumentos... ¿Eh? el primero de ellos es el cerebro no es propio del alma pero el alma lo utiliza para poder manifestarse en esta dimensión física los otros dos sí al pensar, sentir, etcétera, etcétera archivamos esa energía psíquica y esto es muy importante como vemos ahí en amarillo conforme a la naturaleza moral de nuestros actos el hombre es un ser moral no lo olvidemos nunca ético-moral moral, moral es un vocablo latino que significa costumbre, ¿eh? es las costumbres, la moral. Entonces, el hombre, en función de cómo actúa, crea en su propio interior, archiva en su inconsciente toda esa serie de energías que hemos dicho, energías psíquicas que son nuestros pensamientos y que van a venir con nosotros eternamente, para siempre. Van a conformar nuestra personalidad, nuestra identidad personal. Después de la muerte, lógicamente, la muerte no cambia nada. La mente y la conciencia seguimos pensando, sintiendo y actuando de la misma manera en como estábamos en la Tierra. La muerte no cambia nada. Y la inmortalidad del alma acredita exactamente igual los niveles de conciencia. Aquí venimos de todo tipo de personas, personas más evolucionadas, personas menos, etcétera, etcétera. La reencarnación, procedemos, somos hoy el resultado de nuestros hechos anteriores del pasado y lo que hoy sembremos será la cosecha que recogeremos el día de mañana. Somos fruto de nuestro propio libre albedrío, como nos explica el espiritismo. El libre albedrío es directamente proporcional a la imperfección del espíritu. Mayor imperfección del espíritu, menor libre albedrío. Es un proceso en el cual Dios nos ha creado para que lleguemos a la plenitud, lleguemos a constituirnos seres angélicos por nuestro propio esfuerzo, y el espiritismo nos explica que en ese proceso de evolución podemos encontrar dos caminos que quedan a nuestro libre arbitrio. El camino del amor y el camino del dolor. El camino del amor, cuando actuamos dentro del bien, seguimos precisamente lo que es la ley natural, la ley de Dios, que como dice Kardec en sus obras, no es ni más ni menos que aquella ley que es buena para el hombre. ¿Eh? Entonces, estos instrumentos del alma, el espíritu los dirige a su voluntad, permitiéndole avanzar hacia la perfección y la felicidad. Y con esto terminamos la exposición y ahora, si queda algo de tiempo, pues estoy a disposición de todos ustedes para aquellas preguntas que tengan a bien formularme. Muchísimas gracias. ¿eh? Ah. Buenos días, señora, Buena, Antonio. Hombre, qué, qué maravillosa conferencia por, por, para empezar el congreso. Bueno, eh, me permitirás que te haga un. que comparta contigo un reto rompecabezas que me has lanzado con tu maravillosa conferencia. Me encantó ver que has caracterizado la mente eh, ajena del cerebro una cosa distinta, me encantó por oposición me encantó ver la conexión sistémica que has establecido entre la mente, el espíritu y el alma en el libro de los espíritus a la pregunta 24 en la primera parte de las causas primeras y tal cuando se habla del espíritu hay una pregunta que es espíritu es sinónimo de inteligencia y los espíritus han contestado que la inteligencia es un atributo esencial del espíritu. Ahora rompe cabezas porque estamos en el dominio de una filosofía y de una ciencia y podremos intentar romper cabezas además con este auditorio que, bueno, se interesa por estas cosas, el desarrollo de esta doctrina, de esta ciencia, de esta filosofía. Se en hipótesis si sustituiramos en esta pregunta, que es espíritu, si es sinónimo de inteligencia, si sustituiramos, espíritu es sinónimo de mente, ¿será que íbamos a obtener la misma contestación en tesis? Que, bueno, sí, la mente es un atributo esencial como la inteligencia del espíritu, Perdona, se te he roto la cabeza, pero tú fuiste el primero que me lanzaste el reto. Gracias. Gracias. Bueno, lo primero, eso no se hace a un amigo. ¿eh? Estas preguntas están fuera de lugar, evidentemente. Como podemos comprobar, no. Una pregunta realmente muy inteligente. Bueno, eh, el concepto de mente es un concepto que en la época de Kardec no estaba todavía muy desarrollado. El concepto de inteligencia, sí. Entonces, eh, yo he explicado durante el transcurso de la, de la conversación, perdón, de la charla, he explicado que eh, la mente es una cosa, los pensamientos son otra. La mente tiene una evolución, como la tiene la conciencia, como la tiene el universo. El universo está en constante expansión, está constantemente evolucionando. Entonces, la mente no la podemos circunscribir ni la podemos limitar a lo que conocemos ahora. Porque la mente va a seguir progresando, va a seguir avanzando. La nuestra como seres inmortales y la de los espíritus que no tengan cuerpo físico, lo tengan o no lo tengan. Y por supuesto la de Dios. Bueno, nosotros no somos capaces de conocer la mente de Dios, pero sí sabemos que la mente de Dios es, la que, es lo que coordina todo el universo. Entonces, la pregunta que tú me haces, yo no puedo contestarla desde un punto de vista científico. Porque desconozco la implicación de lo que tú estás eh, efectivamente planteando. Yo no sé a futuro, yo no sé a futuro si la mente, si la mente o la inteligencia. ¿Van a tener desarrollos paralelos o iguales? Hoy en día, los psicólogos que estudian la inteligencia nos dicen que hay ocho o nueve tipos de inteligencia diferentes. ¿Quiere decir que todas ellas son válidas? Son distintas formas de catalogar, de especificar, de definir cualidades que están dentro de la, de la inteligencia humana y que, lógicamente, vienen con el desarrollo del espíritu, o mejor dicho, con el desarrollo del ser, a través de la evolución. Entonces, la mente todavía es una incógnita también. Los, la ciencia mecanicista nos dice la mente proviene de las interconexiones, de las sinapsis neuronales que se producen en el cerebro. Eso da como, perdón, hecho, la mente y esas conexiones producen el pensamiento. Eso es lo que te dice la, la, la, la ciencia mecanicista. Pero la mente, en cuanto al desarrollo que pueda tener, no sé si he entendido bien la pregunta, la mente, en cuanto al desarrollo que pueda tener junto con el pensamiento, son cosas diferentes. El pensamiento es producto de la mente, no la mente producto del pensamiento. ¿eh? Entonces, mmm, no puedo contestar otra cuestión a eso, porque realmente desconozco la respuesta. Y como la desconozco, no te voy a dar una respuesta que no conozco, evidentemente, con toda franqueza. ¿eh? Todo no lo podemos saber. Tenemos un nivel limitado de conocimiento. Eh, hay algunos filósofos eh, importantes que nos dicen que el conocimiento tiene cuatro fases. El inconocimiento por inspiración, por observación, por experimentación y por experiencia. Esas son las cuatro maneras de adquirir conocimiento. ¿eh? Esas cuatro formas de adquirir conocimiento derivan, por ejemplo, Darwin, cuando él formula su teoría de la evolución, no existía la genética, no existía la biología molecular, no existía el microscopio electrónico. Elaboró su teoría de la evolución en el origen de las especies a través de la observación. El espiritismo es una ciencia de observación y una doctrina filosófica con consecuencias ético-morales. Definición del espiritismo por Alan Kardec en el prólogo del libro que es el espiritismo. Entonces, situarnos en el contexto histórico de los conocimientos que hay en cada momento de la etapa de la humanidad, nos permite, entender, nos permite entender cómo se pensaba en ese momento y cómo podemos pensar nosotros ahora. Y podemos decir, uy, esta gente no sabía nada, ¿cómo que no sabía nada? Sabía mucho más que nosotros sabemos en los tiempos actuales con los conocimientos actuales que tenemos ahora. ¿Eh? Entonces, perdóname, Joao, pero no te, no te contesto a la pregunta porque realmente es imposible contestarla. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta más, si no quedaría ya para la, para la, la noche, ¿no? Jesús, ¿hay, ¿hay tiempo para una pregunta más? Sí, hay tiempo. ¿Hay alguien más en, en la sala que desee hacer alguna pregunta, alguna duda? Bueno, pues... pues ¿Parece que no? No, bueno, pues... Si me dejas, termino la exposición con este panel. Este panel, que lo he puesto al principio, no es el mismo, como podrán comprobar, no es el mismo no es el mismo que el del principio. Los que intervienen son los mismos, pero no es el mismo. Por ejemplo, Platón, en el mito de la caverna, nos habla, no solamente del alma humana, nos habla del mundo espiritual que es el mundo que no ven aquellos que están atados frente a la cueva y ven la proyección de las sombras, es el mundo de las ideas, el mundo de los espíritus, el mundo de la realidad. Aquel que solamente va el filósofo se vuelve, o el científico, o el investigador, el valiente, el que se atreve a cuestionar la realidad. Eso es lo que hace el espiritismo. Y resulta que cuando aquel que va y ve el mundo de las ideas, el mundo de los espíritus vuelve y dice, señores, que somos eternos, que tenemos un alma humana, que vivimos después de la muerte, como nos dice el espiritismo. Cuando viene y lo manifiesta y lo dice, la gente dice, bah, este está loco. Y ese es el que posee la verdad, el que es valiente, el que se atreve a cuestionar, el que se atreve a enfrentar el espiritismo, es el gran defensor de la vida después de la muerte. Lo prueba a través de la mediunidad, lo prueba con la inmortalidad. Y nos habla de reencarnación. Descartes nos habla del principio inteligente. ¿Qué es el principio inteligente? El espíritu. Y nos habla de la perfección de Dios. Descartes llegó a la conclusión de que Dios existía a través de los atributos de la perfección de Dios por el espíritu humano. Darwin nos habla del origen de la vida y eso tiene como consecuencia la evolución en dos mundos. La evolución del principio energético... Y la evolución es del principio biológico. El principio energético se transforma en principio espiritual, cuando hablamos en el espiritismo. Y luego llega a ser principio inteligente cuando llega a la forma humana. ¿Eh? Entonces, la evolución en dos mundos, la biológica y la espiritual. Y por último, llegamos a Kardec, que simplemente nos habla y nos da los elementos de juicio para que sepamos que somos seres inmortales con un propósito y un sentido aquí en la vida, creados por Dios. Que podemos confiar en Dios, que es el que nos ha dado la vida y que podemos confiar en la inmortalidad del alma. Seguimos viviendo después de la muerte. El espiritismo mata a la muerte. Hace que olvidemos el miedo a la muerte porque somos inmortales. Y tenemos las pruebas y las evidencias fehacientes que hoy la ciencia empieza ya a investigar y desde hace dos o tres décadas está confirmando ya. Somos inmortales, procedemos de Dios y ese es el resumen de lo que hoy venía a decirles. Mente, cerebro y conciencia no son ni más ni menos que elementos que el Creador ha puesto para que su máxima creación, el ser humano, pueda vivir, progresar encaminarse hacia la felicidad y hacia la perfección. Muchísimas gracias.